Ramsés. Ramsés. Hoy los colegios de Madrid han comenzado el curso con una alarmante situación de absentismo escolar. Un caso paradigmático es el colegio Rosalía de Castro de Lavapiés, en el que observamos que tan solo han acudido dos alumnos. Ramsés. Muy buenos días. En Madrid son las 8 y 20 de la mañana. Ni es festivo ni es domingo y sin embargo los andenes del metro aparecen prácticamente vacíos. Para muestra, un botón. A lo largo de todo el territorio nacional, gran número de obras han quedado paralizadas desde primera hora de la mañana. También se han registrado paros del 65% en compañías aéreas, tanto españolas como internacionales. En sectores como la pesca, la ausencia de trabajadores ha sido también notable y prácticamente la totalidad de las embarcaciones no han salido a faenar. Se han visto afectados en igual medida los sectores de la hostelería y la agricultura. No sé cómo explicarlo. Mi vida está vacía. Ya no me acuerdo de nada. En mi vida algo ha desaparecido y no sé lo que llegué. ...bueno pues yo tengo muchos amigos inmigrantes... ...entonces eh, no podría salir con ellos... ...pero yo creo que sería feliz porque hay demasiado... Eh, ...pues económicamente pues se vendría abajo... Bueno, ...pues en este momento podríamos decir que soy inmigrante... ...soy un colombiano... ...los inmigrantes son importantes en, en toda cultura en todos los pueblos, en todos los países, hacen parte de la economía. Pasaría que a partir de las 10 no podríamos comprar nada, pues no podrías comprar nada de comer, de urgencia, porque no habría nadie trabajando, que irías en el metro, habría menos gente y muchos menos, mucho menos colores. No han venido a quitar el trabajo, pero sí que es cierto que están ocupando puestos laborales que ahora mismo hay otras personas que no los ocuparían. Perdería a una de mis mejores amigas, ¿no? que es polaca, y me dolería mucho que, se... que por ejemplo mañana cuando me levantara no estuviera. Pero tenemos que reconocer que sin ellos a lo mejor no seríamos no nadie, pero sí nos faltarían muchas cosas. ¿no? Las culturas, las comidas, el kebab, que es mi comida favorita, por ejemplo, ya no lo tendría, entonces me daría algo. Pues no sé qué decirte. ...porque no sé si ellos realmente nos ayudan mucho en la economía, ¿no? Pues que no podría comprar cerveza después de las 10... ...que cuando volviera de fiesta tampoco habría nadie que me vendiera algo de comer... ...pues hasta ahora sin inmigrantes las habíamos cuidado... ...y yo estoy segura de que ella se sacaría la manera de cuidarlas... ...ah, pues a lo mejor queda muy vacío la cosa... ...porque vienen así a montones... ...pues nos apañaríamos como cuando no había tantos... ¿Qué, qué pasaría, pues dos cosas... O que el mundo está muchísimo peor o muchísimo mejor, espero que lo segundo, ¿no? Pues si es porque los emigrantes están tan de puta madre en su país que pues, sería muy feliz, si no, los echaría de menos. En lo económico ahora mismo están sosteniendo la economía, entonces si se van es porque la economía española va mal. Pero ahora mismo yo creo que los españoles sido muy injustos si despidiésemos a los emigrantes porque no, no hay trabajo para ellos. ¿Alguna solución hay que darlo? Regular, porque la verdad que yo creo que hay mucho demasiado Me parece bien que vengan cuando se necesita, pero estamos bastante mal de trabajo los españoles, ¿no? Pues como sea como antes, el inmigrante ha venido porque España necesitaba gente para trabajar, pero una vez que sobra yo pienso que el inmigrante se debe de ir a su país, como si mañana me toca emigrar a mí. Yo, por lo menos, estoy en una empresa grandísima... Y yo creo que hay muchos españoles que, lo, que, que quieren ese trabajo y ahora no pueden porque están ellos. Pero no tengo nada en contra de los extranjeros, ¿eh? Lo único que bueno, pues me parece muy bien que, que cuando hay trabajo, pues estupendo que vengan los extranjeros. ¿eh? Pues precisamente he quedado con un peruano. Eh, a cenar con él y, y otros amigos que unos cuantos también son peruanos y no podría entonces eh, hacer esa cena, claro sería más aburrido entonces mañana un día sin inmigrante significaría un día sin conocimiento un día sin aprender y si se van una gran pérdida a nivel cultural creo que supondría una grave pérdida porque en definitiva sobre todo en una ciudad como esta que nos hemos enriquecido durante tantos y tantos años de la presencia de los de fuera, estaríamos perdidos, sin identidad. Cambiaría sobre todo la riqueza, la riqueza que podemos, que podemos aportar con otras culturas. Principalmente lo que he pensado primero es, es, es en eso, en eh, la gente que conozco, que son de fuera y que son amigos míos y que de pronto pues, no estarían ahí. Pues para mí sería malo, <risa> porque incluso yo también he sido inmigrante cuando vi a otro país, entonces significaría que no podría viajar, ¿no? Somos todos humanos y todos necesitamos, cuando sale uno de su país, bueno, no me voy a enrollar y tal, ¿no? No tengo nada contra ello, no me acepta. Yo creo que han traído más ventajas e inconvenientes. No me lo imagino ya sin, sin migración, sin inmigrantes porque es que nos hemos ido acostumbrando... Eh, ...a ellos y parece que es parte de nuestra vida ya. Los inmigrantes no me estorban, siempre y cuando sea de un modo pues controlado... ...un modo pues que esté sujeto a las normas, entonces no me importa. Sí, yo pienso que sería muy triste si no lo hubiera, pero pienso que podemos convivir todos... ...pero yo pienso con mi marido, de una forma controlada. Muy mal porque los emigrantes los es, eh, es la alegría de la vida. La gente tiene que estar mezclada, tenemos que estar mezclados, nuestra no cultura. Pues porque necesitamos mano de obra y porque necesitamos una sociedad multicultural. Mi marido es extranjero <ríe> y mi niña. La seguridad ahí más tranquila. Porque ahora mismo estamos porque viene alguien bueno. No sé cómo decirte de, de cosas que están, de criminalidades que pasan. En, en esta nación ahora lo encuentro muy distinto de cuando yo vivía aquí, ahora ya tengo 67 años, pero cuando yo estaba aquí más jovencita no pasaba esto. Y claro, también tenemos otro problema, que nombramos la palabra inmigración y ya automáticamente nos viene a la cabeza todo lo malo. Pues estaríamos más tranquilos, quizás si no hubiera esta cantidad, ¿cómo se llama esto? La, es que no sé explicarme, en mi, en mi, no, si no hubiera esta, las cosas que pasan, de, de, de que te atacan y que te roban, porque a mí me han robado ya el bolso hace dos años y estaba en Monsters donde yo vivo y, y no pensaba que nadie me hubiera quitado el bolso a mí de la mano, que lo llevaba así. O sea que, que luego vi que eran extranjeros y, y eso es lo que no, no, no puedo pensar. ...que aunque allí en Inglaterra es también lo mismo... ...habrá también todo esto, que yo fui en las afueras... ...pero yo creo que, que aquí hay... ...ahora es problema, es problema... ...aunque todos somos humanos... ...como dice mi compañía, mi amiga... ...que todos tenemos... ...y ahora es la europea... ...europea, no sé cómo se llama esto... Eh, ...sí, y podemos todos vivir donde queramos... ...o sea que tienen razón y tienen derecho a estar... ...si se comportan como tenían que comportarse todos... Pues, no, es que no me daría cuenta tampoco, porque como voy a mi bola, ¿sabes? Yo sé que hay muchos inmigrantes, pero hay algunos que son buenos y otros la mitad son malos. Sinceramente creo que no, cam no cambiaría mucho. Pasar, pasar, realmente nada. Seríamos menos, depende de dónde. En Madrid, por ejemplo, podemos irme. En Madrid seríamos menos, es lo que pasaría. Yo comparto el día a día con inmigrantes, trabajo en una escuela infantil y la mayor parte de ellos son inmigrantes. Entonces la verdad es que a nosotros no nos causan ningún problema, está controlado, los niños son riquísimos, yo, yo estoy muy contenta con mi y comparto mi día a día con ellos. No o sé, sea, ahora mismo a día de hoy no me imagino un Madrid sin inmigrantes.